Un saludo para cada uno de ustedes, para los amigos, en especial, muchísimas gracias también al señor Intendente, muchas gracias. Y comenzamos con este clásico de Chamamés, saludando a dos princesas, Monse y Evelyn que nos siguen desde Ñembu, mi estrella perdida. Clásico, quién te abrazará por las noches. De pasión quiero que te acuerdes un poquito de esos tiempos que yo era tu amor en mis dulces sueños te sigo soñando mi estrella perdida te estoy esperando. Te estoy esperando, te estoy esperando Los míos Vamos, vamos Y me hay poquín Y yo fue nosotros Te voy a mi desvarío A te salpe Ajo que me Ajo que me ande De esta Recuerdo brato Que dan grabado En mi memoria ese corazón Y a mi ando Yo Te mamaré no tú sola fuiste militar, mi fe, mi gloria, Te yo que me iba, de yo que en seré iba a ser ¡Gracias! Que te ima ne muaneko ima ti zagaú, aunque ya vives en los millones a del río, voy a jatawi de correr te, de correr te, cosembu. cantando y mis besos y dejando cual me quedan los banales. y arriba mis amigos y seguimos seguimos, seguimos. Orido, rinconcito abandonado, recordando mi pasado, yo jamás lo olvidaré, mientras vida llevaré, como un recuerdo querido, porque en el saco vacío donde pase mi niñez, Santa, recuerdo que un día Con salvo a los labios hasta ti llegué Caí de, de rodillas en tu santuario Con fervor que llegué como un peregrino yo también oré Oh dirigencita de los milagros tú que eres bueno Oye mi luego vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí Caudal de hechizo y de ternura hay en tus ojos que son azules como el cielo que cubre el suelo donde nací. Eres. A tus pies. Un bueno misterio de leyenda saca, un tiempo lejano que no ha de volver, evaco tu imagen, que es la de mi raza, estirpe serrana, virgencita y me ha dejado fe. Oh virgencita de luz, miraros tú que eres bueno, oye, mi luego vengo a pedirte que tus perdones siguen. que son azules como el cielo que cubre el suelo nací? Música paraguaya carapegüeña suscríbete y disfruta de los grandes éxitos El fruto de tu inconstancia, es el dolor y se sabe que tu mariposa arrandejilla A ese bebé buscando ya otra madre que no te lo haré distante. I go Se vuelvo a decir, adiós será para siempre. Tu te mague y se intenté, ya pues taller un mañané, bendeciré sí tu querer, deseándote buena suerte, a niña pues, en base tu bebé, voy mi muy. Y para mí fue tu querer, ni a mi sufrimiento. Seguí con mi contento, aroviao mi neñe Engaño fue tu promesa, engaño tu juramento En boca a el tiempo Oñero de lo baile, pero seguí nada, que capa plusaba. Oí la pesa y botaba, vayé lo reca entendido con la experiencia vivido un beso ni moñequé sumir a que andoriré debe de algo que y hay algo que confiar Me entrañé en mi balada Y en detallar yo y cumple 10 aplausos para todos ustedes Y vamos a empezar Y eso sigue mis amigos mis errores, tú no vas a cambiar, no quiero sufrir más, ya no van vale a intentar, entiende por favor, te lo pido por Dios olvidemos todo, como voy a olvidar, me hiciste tanto mal lo que nos suelta ¡Sueldi! Es mi vivir, pero que ya vive Hermosa ciudad querida, no tardaré en volver Los placeres del ayer a revivir y como quisiera ver tus paisajes azulados, ese rebusque formado y por y te van de llevar. Motivo de mi herida, que solo se curaría jalero esa a manera de consuelo. Estos versos yo te escribo por el viento y te envío ciudades para Mi de, de quebranta corre da guayte con después a ver, Ay, ya me quiero a Muchas gracias, gente. Si sí, no me hace posible, ahora no me hace, apunté a mí Ay, y y te mace. Ay, niña, le quiero a Atakua y Tepi con Es aplauso para todos ustedes, muchas gracias.